Tiene la palabra la senadora Palencia. Gracias, presidente. Es que Buenos días, según. Eh, señorías de, del PP, cuando leímos su moción, eh, les voy a decir que nos preocupamos, pero después de escuchar a las dos personas que han intervenido en el transcurso de este debate, pues les voy a decir que nuestra preocupación ha ido en alza y, y nos ha parecido completamente extemporánea en un momento. Gracias. En un, mom en un momento he pensado que estábamos en un debate de, de los años 70 y me ha recordado pues aquel partido que se llamaba Alianza Popular y que, que no encontraba, verdad, un, un encaje, no se sentía cómodo en, en el encaje de la Constitución que se estaba que se estaba configurando. Verá, eh, señora Soler, le voy a explicar por qué nuestro grupo ha presentado una enmienda a la exposición de motivos de su moción, que es completamente reglamentaria. Le aconsejo que, además de la Constitución y la Carta de Europa, se lea también el reglamento. Eh, la hemos presentado porque la exposición de motivos tiene una falta de rigor pues completamente eh, importante y, y de una irresponsabilidad desde luego impropia del partido del Gobierno. Es una moción que está llena de, de afirmaciones, pero que no se sustenta en un solo dato y, por si fuera poco, la falta de rigor, pues si permiten ustedes criticar las políticas lingüísticas que las comunidades autónomas llevan a cabo en el cumplimiento de sus competencias con, y con el mandato de la ciudadanía en lo que es claramente un reflejo de la visión uniformadora y centralista del Partido Popular. Verán, España es un Estado plural y con diversas culturas y lenguas. Esta cuestión, que precisamente es una riqueza de la que muy pocos Estados pueden presumir, pues cada territorio debe enfocarlas desde su idiosincrasia, desde su propia diversidad y no como pretende el Partido Popular desde la, desde la centralidad uniformadora porque, verán, no es igual la gestión del gallego, del asturiano, del catalán, del euskera, incluso la misma lengua no se puede gestionar igual en, en los distintos territorios y es por eso que la propia Constitución y la Carta Europea pues, reconoce esta diversidad que a ustedes no les gusta, pero porque no les gusta el modelo plurinacional, no les gusta eh, respetar las competencias, a ustedes les gusta la uniformidad y recentralizar todas las políticas, porque verán, cualquiera que leyera su iniciativa pensaría que al Gobierno y al Grupo Popular les preocupa la situación de los profesionales en los distintos servicios de salud, si no fuera porque los principales responsables de la mala situación son ustedes. Y no lo dice mi grupo, lo dice, sin ir más lejos, el informe de oferta y necesidad de especialistas médicos en España impulsado por el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un informe que hace un análisis sobre la estimación de necesidades de especialistas 2015, 2020 y 2025, y llega a conclusiones como que los dos instrumentos principales de la planificación son fijar el número clausus de las facultades y las plazas MIR, que no se puede condicionar estrictamente el número clausus a las plazas MIR que la falta de registro de especialistas es una dificultad para planificar y gestionar recursos humanos, que en España no hay estándares normativos de necesidad y esto dificulta la planificación. Sobre estas consideraciones el Gobierno del Partido Popular sí tiene, sí tiene competencias y sobre estas cuestiones el Gobierno del Partido Popular no actúa. Por eso les digo que cualquiera que leyera su iniciativa pensaría que al Gobierno y al Grupo Popular le preocupa la situación de los profesionales en los distintos servicios de salud, si no fuera porque no actúan en aquellas políticas que sí son de su competencia. Han tenido paralizadas durante años las diferentes ofertas públicas de empleo con la disculpa de la crisis estafa. No toman medidas para asegurar la tasa de reposición, en peligro por la balanza de jubilaciones. No planifican el número de plazas MIR. No han implantado un programa real y efectivo de retorno de nuestros profesionales que han salido a trabajar al extranjero porque les ofrecen mejores condiciones. Señorías del PP, la falta de especialidades médicas, como médicos de familia, pediatras, cirujanos, ortopédicos, ginecólogos, oftalmólogos y oncólogos, afecta a muchas comunidades autónomas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 en los distintos servicios de salud, si no fuera porque ustedes improvisan con una propuesta falta de rigor y, además, inconstitucional, que propone centralizar las políticas lingüísticas que tienen las comunidades autónomas con un objetivo claro. Ustedes buscan problemas territoriales, lingüísticos e identitarios donde no los hay y terminan por crearlos en un ejercicio de irresponsabilidad impropio del partido del gobierno así que si al gobierno y al grupo popular les preocupa la situación de los profesionales en los distintos servicios de salud déjense de improvisar soluciones que no lo son a problemas que vaya no terminando señoría y pónganse a trabajar en completa cooperación con las comunidades autónomas para dar soluciones reales de gestión y de planificación de los recursos gracias senadora Palencia.